Vistiendo solo ojos Saben que yo soy el voz Un saludo a los que hablan mal de mí Vamos a ser leyendas siempre y sin duda. Las entregas, y yo viendo como Regan todo el veneno No ves siempre raceno, No creo que nací sin freno Gracias. Mi voz Siempre vestido de Hugo Boss Se nota que soy el voz Un saludo a los que hablan mal de mí Vamos a ser leyenda también Y sin dormir Brillando como un estrella en la oscuridad Hacer la llamada, pero yo no te puedo contestar. Ya quedaste en el pasado y vas a... olvidada. Oh, uslana, para olvidar que tú me amas. Oh, uslana, para olvidar que me amas. Para olvidar que me llamas. Yo fumando esta Ando por la ciudad Ya no quiero volverte a recordar Por eso me pierdo con estas cosas